Haz todo conmigo, cocina conmigo, viaja conmigo, crea conmigo, estudia conmigo, todo conmigo. Tubú Churim. el tofu cocido en la salsa de soya. Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy voy a mostrar la receta de tubú Churim. el tofu cocido en la salsa de soya. Bueno, es un tipo de panchan acompañamiento, que comemos con arroz y es muy rico. Vamos a ver, ya ya. Primero, corta el tofu ancho de menos de un centímetro, no tan grueso. Calentar la sartén y echa un poco de aceite. Vas a asar el tofu. No dejas la estufa o la cocina de inducción o lo que sea tan caliente. Si tienes un nivel de 1 a 6, pongas en 2, así es suficiente. Deja el tofu así mientras vas a preparar la salsa el condimento. Pon una cucharada de ají en polvo, dos cucharadas de salsa de soya, cinco cucharadas de agua, una cucharada de azúcar, una cucharada de ajo, un poco de pimiento. Una cucharada de aceite de sésamo, sésamo y por el último, cebollín. Ya mezcla bien. Cuando te ves el color de tofu está cambiando como amarillo, ya puedes poner el condimento que ya preparaste. Ya casi. Ahora solo hay que. Cocerlo bien, nada más. Cocina bien los dos lados y espera que se seque el condimento. Pero no dejas que se queme y ya. Se ve muy rico. ¿No? ¿Cómo te parece? Muy fácil, ¿no? Entonces, nos vemos con otra receta. ¡Chao, chao! Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.